Entonces, estamos esperando la señal de, de Canal 12 de Telenor para. Eh, sí. Bueno, señores, miren, este. ¿Ya estamos delante? No, ¿Eh? No. Bueno, señores, ahora se va eh, a presentar. Miren. miren, señores, entonces ya ustedes vieron ahí, pero eh, el video que yo Ay. quería no era ese. El video que yo quería era la petición, pero ya pasó eso. Decidió ayer en la sala capitular, pidiéndolo 4 millones y medio y, y otras cosas más. Pero bien, eso lo vamos a tratar después más luego. Eh, miren, señores. Robertico Salcedo, en el día de ayer, decidió apoyar al candidato Luis Abinader. Eh... Luis Abinader, igual que otros figuras del de espectro yo lo dije ayer aquí hay gente que le gusta estar arriba con el que va a ganar por eso después los partidos se vuelven una porquería por los tantos compromisos que asumen y entonces después le quedan mal los que han sido sus su luchadores de toda una vida porque en los PGDistas de Miguel Vargas todos están pasando al PRM y a Luis Abinader. Y se chuparon los cuatro años. Ellos están cambiando dos meses. Por cuatro años más. Es una cosa terrible. Bueno, aquí tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Mamá, yo no quiero que yo le mande la policía a la gente. Me esquina, mueve, comida, dice. Yo no quiero que el culpate por ahí. Que el culpate de cáncer esté ahí. Yo no sé. Yo estoy en una calle. No, no, no, Mira, yo, yo te voy a decir lo siguiente. Yo he tenido, y qué bueno que tú me pongas ese tema. ¿Cuál es la dirección? A Nino dice con calle 9. Sí, sí. Con calle 9. Mire, yo le voy, voy a decir lo siguiente. Yo le voy okay. a decir lo siguiente. Ustedes se van a asombrar. La policía luce y los militares lucen en estos últimos días que están cansados ya esa gente saben que el eh, toque de queda lo están violando en diferentes sitios y barrios ya ellos no están embrumando mucho tiene que ser en los sitios ya con la presión que lo obliguen, que hay periodistas que lo puedan, pero esa gente tan cansado porque primero salió una información de que unos incentivos que le iba a dar el gobierno no se lo ha dado a los policías porque este gobierno ofrece y dicen discursos, muchísimas cosas bonitas. Pero a la hora de la práctica no le cumple a la gente. Porque primero dijo en una ocasión que los bancos no le iban a cobrar mora a sus clientes. Que le iban a dar tantos meses de qué sé yo qué. Y que la corporación de Norte no le iba a cobrar mora. Y las telecomunicaciones no le iban a cobrar mora. Y yo recibo todos los días denuncias de que todo lo contrario. Y el mismo presidente de la república le prometió a este país que nada de eso iba a suceder. Entonces le prometieron, ahí hay unos médicos también. Le prometieron unos incentivos a los médicos y vi más de 50 médicos quejándose que los incentivos no le han llegado. Entonces, este gobierno no le cumple a nadie, señores. Es promesa y los policías... Buenas tardes. Sí, yo quiero opinar algo, por favor. Adelante. Hello. Sí, es hable. Eh, yo quiero hacer un comentario con relación a los 21 millones que le el ayuntamiento. Ajá. Entonces, nos digo si y si le quitan 5 millones 300 mil que le da móvil, al ayuntamiento no te está quedando 15 millones de 30 mil. Y si tú los 5 millones de mil. Yo estoy en vivo. Yo estoy en vivo. Yo estoy en vivo. Pero déjame terminar este, este, este comentario. Entonces, debo decirle, señores, que la policía, yo lo he visto ya. Se lo digo con toda sinceridad. Que ya ellos le pasan a vehículos. Señores, los vehículos andan de noche aquí, no en gran cantidad. No en gran cantidad. Pero yo he visto vehículos de noche. Y la policía lo ve y lo deja tranquilo. En los chequeos que antes eran rigurosos, ya usted pasa y lo dejan pasar. Eva ni, ni, ni le preguntan en los chequeos. O sea, que ya la cosa ha ido cambiando. Buenas tardes. Sí, bueno. sido uno de los mejores alcaldes que ha pasado por San Francisco de Macorís, Ale Díaz. Este día he enderezado muchísimos problemas que tenía San Francisco. Ojalá, ojalá que Siquillo siga los mismos pasos que Ale y se ponga los pantalones con muchas cosas que suceden aquí y Ale sí se puso los pantalones. algunos le cayeron mal al principio, pero después se dieron cuenta que sí hacía falta, era necesario la, las cosas que él hizo. Y, y Ale lo felicito porque fue un buen alcalde. Y eso que no voté por él. Y, y me arrepiento, me arrepiento porque él, él me demostró que fue un buen alcalde. Ojalá si yo siga la misma línea, la misma trayectoria de trabajo de Ale Díaz ojalá pues parece que Siquio no está por seguirla porque si Siquio pide 4 millones y medio para que repartirlo a los que están de que coronavirus los ayuntamientos no están para eso parece que no va a seguir esa línea lamentablemente mira entonces le decía a los policías eh, esa gente lucen aburridos y yo les voy a decir lo siguiente en el día en la mañana aquí ya aquí no hay cuarentena ni hay confinamiento, la gente anda en la calle y los vehículos andan transitando y una gran parte de negocios están abiertos. Lo digo porque siento que en muchos barrios de noche, me, me, me contó una señora que en un barrio para allá, me parece que lo espino la Villa hortensio Villa Linda, eh, es unos escándalos que no dejan dormir a la gente tarde de la noche. En otro sitio me dijo una persona por pues, pisar esa costura. Los policías ven unas mujeres que, que viven haciendo escándalo y se hacen de la vista gorda. O sea que, que es, es penoso lo que está sucediendo. Buenas tardes. Bueno, se cayó esa llamada. Bueno, señores, vamos a recordarle que Ferretería gama, Ferretería gama. En horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas. Con precios especiales esta Ferretería Gama. Llegamos gracias a Constructora y soli. Le quedan algunos apartamentos. Que ahora después que pase todo este periodo de, de confinamiento, aprovechen que son oportunidades que no se dan todos los días. Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud. Esta llamada va como Centro Médico Siglo XXI. Duarte 25, aquí en la Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. Lo que pasa es que la gente se está jugando, pensando que esto es un juego. Pero esto está como el basurero de Duquesa.